se rompe, mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te da, la mamá te va a comprar un auto y un toro. Si el cabra